Así Atención. es. Ah, Carolina, ya la tenemos. Te, tengo en la línea a Mildred Sánchez, que es la directora del Plan Social eh, en la provincia de Duarte, con relación a la situación del coronavirus, ¿verdad? Y, y el abastecimiento de alimentos para las personas de escasos recursos. Buenos días, Mildred. Buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, día bien. País y buenos días, San Francisco de Macorís, que hoy sea un día bendecido y glorificado por el nombre de Dios. Cuéntame, Mildred, eh, las raciones alimenticias para la gente de escasos recursos están llegando, ¿cuándo llegan? Cuéntanos de eso. Qué, qué bueno que me llamaste, Juan, porque la verdad que sí, me siento que tengo un deber de, de decir al mundo y a la provincia de Guardia, San Francisco de Macorís, como ya habíamos anunciado unos operativos vía el plan social... Eh, quiero decirle que la pues, disposición del territorio de, de migrativo será muy Peralta y el plan social no se va a hacer día el plan social si no se está haciendo día la gobernación. Nosotros como institución no vamos a tener ningún papel hecho que el propio, como lo estamos haciendo, de darle asistencia a alguna persona, de, de ver a gente de uno, pero no como institución. Como institución aquí ahora mismo, quien lo está haciendo es día la gobernación. Las raciones alimenticias llegaron a la gobernación eh, pienso que se va a hacer vía la iglesia, vía operativo, como dijo el señor gobernador, pero nosotros como institución no estamos no. haciendo nada. ¿Por qué se Mildre. tomó esa medida? ¿Por, Mira, ¿Por qué eh... se tomó esa medida, Mildre? Eh, te pregunta que por qué se tomó esa medida, si tienes información. Eh, no tenemos la información porque se está haciendo todo vía la gobernación. Mildre. No tengo no una... la información, estábamos preparados para trabajar porque este es interceder y el, y el momento preciso para auxiliar a nuestros eh, familiares, nuestros compañeros, nuestra gente nosotros, porque todos somos una familia en San Francisco de Macorís, que de hecho quiero aprovechar un año, que nuestras autoridades se pongan los pantalones, porque San Francisco de Macorís está cayendo a pedazos. así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tú llevas a mí, yo tengo la cabeza mala de tanta gente que me llama, que va a un sitio que no quiere atender, que no hay esto, señores, hay que tomar una medida, hay que dar primero primeros auxilios, hay que buscar la forma, si tenemos que buscar nosotros a hacer, a ser los paramédicos, ser médicos, ser enfermera, vamos a hacerlo, pero pregunta? tenemos que sentarnos todos, todos unidos, a hacer algo por Mark Cori. Así es, no es. se dice ni la cuarta parte de lo que está pasando, señores no se Mira. dice de la cuarta parte que está pasando porque nuestras autoridades no han tomado una medida yo no he visto a nuestra autoridad en la calle diciendo vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto el señor va a bonificarnos porque la peste no va a acabar dijo el señor no es la medicina es la fe que te va a curar y tenemos temor y el hermano está aislando no está siendo temeroso no está haciendo cosas que no estamos haciendo nada Entonces, bueno, yo quiero hacer, mil, yo de, no que hacer ya, Ajá. Yo quiero hacerle una pregunta. Sí, Hazme la pregunta por aquí, Francis, porque no ella no te está escuchando. Claro, Hámela no la por aquí. Ya, ya. Por a mi vez. pregunta. Dile a ella que pues dile que le voy a hacer pues una pregunta. Que es y da pena. Ver, sí, sí, pero eh, dime la pregunta, para... Que, que si que ella entiende que la gobernación tiene que tengo, la tengo infraestructura que para realizar el trabajo formado, que Bien, Mildred. Porque la gente necesita. Mildred, eh. Te pregunta Francis Rodríguez que si tú entiendes que la gobernación tiene la infraestructura para hacer el trabajo de, de repartición de, de raciones. Eh, me imagino que sí, porque el señor gobernador dijo que sí, que tenía un equipo ya montado, que ya de hecho hoy en la calle, estaba a las 6 de la mañana. Pero aquí eh, en San Francisco. Sí, sí, digo que a partir de hoy va a estar a las 6 de la mañana en la calle. Yo, hay un equipo bueno de compañeros que fueron solidarios, que está en la calle, no lo he visto porque hoy no he salido de la calle, de verdad que sí. Entonces, quiero que ustedes, me, que, o sea, gracias a ustedes, o como ya habíamos dicho que íbamos a dar unos y íbamos a dar las raciones no quiero que el pueblo me entienda y que, la que en este momento es difícil, yo no estuve. Bien, entonces, eh, Mildred, ustedes situación. como plan social se desligan totalmente de lo que tiene que ver con la entrega de raciones alimenticias. Por ahora sí, no sé la medida que se tome después. Pero, pero qué, ahora qué todas las digo. acciones Quiero que sepan si llegaron vía la gobernación Pero esas todas acciones que se van a distribuir También vía la iglesia A la ONG A un grupo de personas que tienen que llegar a la, O sea, pueden llegar al pueblo pues bueno. Eso es lo que me dio El señor gobernador Que se iban a hacer entrega por las iglesias, Por la ONG, por las instituciones Y que se iban a hacer operativos Casa por casa Así es, bueno pues gracias a Mildred Sánchez sí. de directora ya, ya. del plan social de... ya, ya. Ajá. miren señores creo que es una mentira de parte primero porque quienes tienen la infraestructura y Julio lo sabe que fue parte de ese organismo en, el, en los años 2000, 2004 eso no es un tanto politizar o, o, o darle prioridad a algo que no existe porque la gobernación ni tiene la infraestructura ni tiene el personal ni está para eso ahora la gobernación sí puede ser un gran coordinador porque los gobernadores son la representación del poder ejecutivo en las provincias ¿Por no entendemos esta medida, por eso le preguntaba a Mitre que ¿por qué? por qué ahora el ministro de la presidencia toma una posición política y no hace que funcione el organismo que está creado para esas políticas sociales es absurdo Va a, va a causar mucho más distorsión pero hay una cosa que te estoy dejando a ti ya ya con la conexión con Mitre de que hagan lo posible, que esa nacional haitiana que llamó que hay cinco miembros y dejó su dirección y cómo está ella pasándola se le tome en cuenta y por lo menos se le lleva un par de raciones Bueno, nosotros Bien. tenemos que ir a una pausa muchachos, tenemos a la doctora Andrea Manzanres Psicóloga que nos ha estado orientando todos estos días de cómo manejar esta, esta situación que estamos todos afrontando vamos a ir a la pausa y retornamos con el programa de mañana, mantenga la sintonía porque tenemos más información y ver si podemos conectar con el gobernador, el señor Luis Antigua vamos a la pausa <música>